Bueno, empezamos la, la asamblea de Santander. Se ha convocado de forma abierta a, a muchísima gente. Estamos los, que, estamos los que estamos. Hay unos que estamos en representación de la coordinadora de Cantabria. Que son un compañero de Torlavega, compañero de Colindres, un compañero Sergio de, de Maliaño. Y el resto, pues, se supone que están por Santander. El motivo de convocar esta asamblea es que no se había realizado ninguna asamblea abierta ni con comunicación. Es de cabezón, pero lo siento. Voy a quitar el volumen. Era segundo. No se había realizado ninguna asamblea abierta, por lo menos donde eh, varias personas, de las que aquí están, por ejemplo, que no, no habían tenido conocimiento de, ningún, de ninguna reunión. Y como indican las propias normas de la Coordinadora Estatal, es decir, las plataformas locales han, han de realizarse siempre en asamblea abierta y todo lo que haya por medio se tiene que decidir en la, en la asamblea. ¿eh? La asamblea. En concreto, pues hay que realizar un acta en el cual se digan las conclusiones de la asamblea, se elijan los portavoces de la asamblea y de la plataforma, etcétera. ¿no? Entonces está el primer punto que deberíamos de hacer pues sería sería este, ¿eh? hablar el la necesidad de, de esta plataforma la necesidad de formalizarla eh, bien, la necesidad de... si creemos que hoy la asistencia eh, no es suficiente y hay que hacerla más grande y hay que buscar mayor... pues volver a convocar otra asamblea, de tal manera de que esto siempre tiene que ir a más, nunca tiene que ir a menos, ¿no? Y, y sin más, pues nada, eh, eh, eh, tenéis la palabra si queréis, ¿quién apunta para, para dar la palabra? ¿Apunto yo? Vale. Vale, pues levantéis la mano y yo os, no, os tomo nota, ¿va? ¿de acuerdo? Para hablar. Sí, gracias, Ortiz. ¿Tengo la palabra? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, antes de todo, agradecerle las puertas abiertas, yo recibí un correo electrónico diciendo de la asamblea de hoy y entonces agradecido y por eso estoy aquí. La razón principal de mi presencia es el temor que tenemos que tener los pensionistas y jubilados de toda España ante lo que puede ser una mayoría absoluta dentro de dos años de PP y Ciudadanos y entonces me gustó mucho la invitación que recibí por correo electrónico porque hablaba de la unidad y para decir yo soy el secretario de organización de comisiones obreras entonces eh, en base a la unidad tengo aquí a disposición vuestra el manifiesto vuestro y un manifiesto que contempla que es documento manifiesto en el cual está UGT está comisiones obreras y, y están 12 firmas entre ellas estos dos sindicatos estas 12 firmas que engloban a 6.000 asociaciones de pensionistas y jubilados 4.800.000 pensionistas y jubilados he leído minuciosamente tanto el manifiesto vuestro como el nuestro y coincide prácticamente en todo, salvo en algún detalle y sobre todo en lo que no estamos de acuerdo en, en la manera de tratarlo que es la subida de la pensión mínima, que eso podemos hablarlo después si queréis, pero prácticamente coincidimos en todo. Entonces, ante una mayoría absoluta que se nos presenta dentro de dos años, la unidad nuestra es fundamental. Y por esa es una de las razones que yo, a título personal, y he dicho que pertenezco a las Comisiones Obreras, encantado de estar aquí entre vosotros, y, y vuelvo a repetir, muy agradecido por las puertas abiertas y después podemos hablar o debatir lo que queráis si no hay ninguna palabra me apunto yo vamos a ver el, la coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas y dignas tiene un programa unos objetivos unas normas de funcionamiento y unas movilizaciones. Es decir, para pertenecer a la coordinadora, es decir, en la primera asamblea en la que, que hicimos ya, la primera asamblea general que hicimos en Torrelavega, el día 7 de, de marzo, el primer día, 7 de marzo, eh, mmm, hubo una aprobación total de... Eh, los objetivos y las reivindicaciones de la plataforma, de la coordinadora estatal por parte de la coordinadora de Cantabria, y nosotros no tenemos ningún problema con que vengan aquí las personas a nivel personal, es decir, yo también pertenezco a un sindicato, otro al otro, cada uno estamos en unos en unas historias, pero lo que nos une es que estamos no solamente eh, en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, sino que sobre todo estamos es a favor, estamos a favor de recuperar lo perdido desde 2011. Y como estamos a favor de recuperar lo perdido desde 2011, tal como dice la plataforma, la coordinadora estatal, eh, hay una serie de, de temas fundamentales por los cuales no ha sido posible la, la unidad de acción con los sindicatos mayoritarios. Y entonces no tenemos mucho más que decir, es decir, hay un problema fundamental que es que nosotros defendemos la jubilación a los 65 años, la derogación de la reforma de las pensiones de Zapatero firmada por comisiones UGT que supuso aumentar el periodo para el cálculo de la pensión a 25 años, aumentar a 35 años eh, para el cobro de la pensión, eh, el 100% de la pensión con los 65 años el aumento a 67 años de forma progresiva hasta el año 2027. Eso ya lo termina de arreglar el PP con la reforma de 2013. Nosotros no entendemos cómo se pudo subir en el año 2011 la jubilación a los 67 años cuando había 5 millones de parados y no lo entendemos que con 5 millones de parados mirando tengamos que subir la edad de jubilación y ahora con 3 millones y medio sigamos igual. También tenemos un problema con el tema de, eh, de las banderas, con el tema de que quién figura. Para nosotros no hay más bandera que las reivindicaciones de los pensionistas, y ahí está nuestra pancarta, ahí está lo que hacemos y lo que decimos. Cada uno es, milita donde le da la gana, pero la reivindicación de las pensiones tenemos que ser capaces de que agutine a todo a todo el mundo, no a cuatro millones y cientos mil sino 9.500.000. Tenemos que ser capaces. Y los 9.500.000 es más fácil que se identifiquen con recuperar lo perdido desde 2011, la anulación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, con recuperar el subsidio para los mayores de 52 años, con recuperar o sacar adelante la pensión mínima de 1.080 euros, tal como habla la Carta Social Europea. Y un tema importantísimo un tema importantísimo. Los jubilados, la coordinadora estatal de pensionistas y jubilados quiere representar a los pensionistas en las negociaciones. Es decir, hasta ahora no han formado parte, no han formado parte de ninguna comisión negociadora y sin embargo, se han firmado, se han firmado todo lo que había que firmar a nuestras espaldas. Se ha firmado a nuestras espaldas. A nadie se si nos pidió, si nos hizo un referéndum para decirnos si queríamos rebajarnos la pensión, si queríamos aumentar los años de cotización. Esa es la historia, esa es la historia. Nosotros aquí cabe todo el mundo que esté de acuerdo con las reivindicaciones, con las malogificaciones y con las normas de los pensionistas. No se trata simplemente de hablar de unidad. Yo también podría decir unidad. ¿Por qué comisiones sujetas están divididos? Podrían juntarse si defienden lo mismo pues se porque, están divididos porque cada uno tiene sus intereses y defiende sus cosas. Es decir, no podemos venir hablando de unidad cuando eh, las cosas no, no se hacen por unidad, sino se hacen por los objetivos y por lo que queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir, que vengan todos los afiliados de comisiones y UG, UGT, que vengan en la manifestación con los pensionistas, que vengan con los jóvenes, con todo el mundo, a defender, a echar patas las reformas de 2012 y 2013. Etcétera, etcétera, y sea alguno que quiera intervenir, que intervenga. Y luego hay un tema: yo creo que esta, este esto de alguna manera debe, debe debería quedar cerrado porque no es un tema. Esta asamblea no es para debatir los objetivos de la plataforma de la coordinadora estatal, que eso ya se han definido y se dice cuál es la coordinadora y cuáles son los medios sino para ver cómo funcionamos mejor y hacemos y conseguimos que miles y miles de personas se manifiesten con la coordinadora. En Cantabria Los y OGTE estarían dispuestos a llegar a un acuerdo donde se defendería lo que está defendiendo la coordinadora desde un principio. Yo me temo muy mucho que, no lo, que, no, que ellos llevan su, su línea y que, y, que va, y que no van a querer entrar ahí. Entonces, ya entrar en, en, esa, en eso ya lo veo imposible. Sino, sino, sino porque esos señores ya están con sus banderas y sus propuestas y no van a querer que la coordinadora esté ahí apoyando eso porque de, de hecho ya se defienden cosas diferentes ya nosotros la coordinadora quiere echar abajo la reforma la del señor Zapatero y la de Arnal comisiones sobre la IUGT hay una cosa bien clara que tú has dicho, que ya en la coordinadora estatal quisieron llegar a un acuerdo y, a esa, y, y, no, y fue imposible llegar. Entonces yo creo que ya ahí no podemos entrar. El que quiera asistir a las manifestaciones de UGP y Comisiones es muy libre de hacerlo. Pero yo creo que seguir por ese camino va a ser difícil. Contesté. Sí, bueno, unas cifras que pueden aclarar un poquitín es que las manifestaciones no las hacemos UGT con sens obreras, Mucha más gente que no es ni de UGT ni de obreras. El 17 de marzo, todas las cifras que he leído en la prensa superaban los 20.000 asistentes a la manifestación, sumando, que eso es imposible, todos los afiliados. De los dos sindicatos casi no, no damos eh, para esa cifra. O sea que hay gente, estamos abiertos a todo el mundo. A todo el mundo. Es que la gente no, no se acuerda que Comisiones Obreras hizo una huelga general precisamente por lo que estamos oyendo esta tarde a Zapatero. Y la hizo Comisiones Obreras. Esa huelga en el Y hemos estado en la calle continuamente. Salvo, salvo que pueda haber ese paréntesis de, de una pretendida inactividad cuando había una mayoría absoluta que no se convocaba ni el Pacto de Toledo y era imposible hacer absolutamente nada. Que es el panorama que se nos viene encima. Que esto, por eso estamos otra vez en la calle. Quiero recordar, muchos días bajo la lluvia que este invierno ha sido un largo, que nos estamos manifestando desde el 30 de septiembre. Desde el 30 de septiembre hemos hecho marchas, eh. cruzamos la Bahía de Santoña San eh, bajo la lluvia. Hemos hecho cantidad de, de manifestaciones, campañas, campañas en estos años hemos hecho todas estas. Por la dependencia, por los servicios sociales, por las pensiones. Es decir, eh, estamos en plena actividad. Y todo lo que dice nuestro manifiesto, salvo los 1.080 euros, que nosotros entendemos, entendemos que las negociaciones hay que hacerlas escalonadas porque de saltos, de brincos y de volar es muy difícil bueno, no conseguir. Ah, hemos conseguido no, no, no, no, y está comprometido que en el 2020 se van a pasar de los 737 euros a los 850 eso ya está consolidado perfectamente y entonces en el 2020 hablaremos de dar otro salto pero entendemos que es muy difícil de golpe y porrazo por cuestión de ingresos el, el, el plantarnos en el 1080 pero quitando ese pequeño detalle y quitándolo de las representaciones eh, en comisiones parlamentarias que nosotros tampoco la tenemos negociamos y hacemos propuestas y hemos hecho prácticamente todas las propuestas que se han consolidado en leyes las hemos hecho, no es por nada las han hecho los sindicatos eh, vuelvo a decir que que salvo esos pequeños detalles que no está en el gran bloque coincidimos, nosotros queremos cargarnos lo del 2011 queremos cargarnos al 2013 la reforma laboral, claro que sí está en, todas, en todos nuestros manifiestos y entonces, eso, eso es el, el trabajo que tenemos nosotros planteado que coincide con nosotros eso, lo único que no coincidimos es el escalonamiento de salario mínimo interprofesional lo demás coincidimos en todo y entonces digo yo la unidad la unidad no es una palabra hueca la unidad es vuelvo a repetir por la décima vez es que nos van a plantar otras mayorías hoy. y eso es lo eso sería lo peor para los pensionistas y jubilados de España y también decir eh, yo cuanto más gente vaya yo porque a veces no puedo ir pero el lunes si tengo un juego estaré en el ayuntamiento a mí me preguntan muchos, y ya he comentado con UGT, nos preguntan, digo, ¿qué hacemos? Si yo a mí me pide el cuerpo reivindicar la, lo, lo que reivindica la plataforma, digo, es que tenemos que ir, ir. Claro, no llevamos ni pegatinas ni banderas, pero ahí estamos. Ahí hay eh, compañeros míos de UGT de condiciones que van a vuestras eh, concentraciones al ayuntamiento. En Astillero, por ejemplo, y en Santander... Y yo, si tengo un rato, claro que voy, claro que voy, pero es que eh, coincidimos prácticamente en todo, si tengo aquí los dos manifiestos, y os invito a sentarnos en una mesa y puntearlo y yo llevo punteado, y solamente hay una, hay solamente una casilla que está en blanco, todas las demás están con una crucecita porque dicen nuestro, nuestro, nuestro, nuestro y nuestro, y esa es la realidad esa realidad que no vale hablar ahora de la transversalidad admitimos también hay plataformas encabezadas con antiguos militares y, y ejecutivos de, del escalafón del grado 20 en, adel, en adelante de la administración del estado que están formando también otra, plata, otra plataforma y quieren formar un partido político ¿Pero? Pero eso da, esa es esas partes de la realidad. Bueno. Luis bueno, vamos a ver, para ir estancando. La, la plataforma del sistema público de pensiones es un movimiento transversal, no partidista y, fun y su funcionamiento es asambleario, en el cual puede participar toda clase de agentes sociales, entre ellos los sindicatos, siempre y cuando que suscriban, compartan y defiendan la tabla reivindicativa de la que nos hemos dotado en la Asamblea General. O sea, siempre y cuando suscriban, compartan y defiendan. Suscribir, compartir y defender significa el 100%. El 100% significa no puede haber medianías, esto sí, lo otro no. Entonces aquí no se pone condición a nadie para estar, lo que sí, se le, sí que se dice es que no pueden representar a ningún partido político, ni a ningún sindicato, ni a nadie. Vienen como personas individuales, porque esto es un movimiento cívico, de la sociedad civil de los jubilados contra el gobierno actual y los venidores si siguen en la misma dinámica, O sea que por lo tanto creo que no, no procede ir a más, no procede llegar a más porque aquí claramente eso se, si se está y si se quiere estar en la plataforma se tiene que suscribir, compartir y defender la tabla reivindicativa al 100%. Esta más los añadidos que irán viniendo, porque habrá más, tabla, en la, la tabla reivindicativa esta se le añadirán más cosas, porque lógicamente el gobierno este neoliberal no se va a quedar brazos cruzados y posiblemente tendremos que reclamar más cosas. Y es lo, lo único que puedo decir yo en este aspecto. Yo tampoco digo unidad, unidad, este es su género y la unidad. La unidad, claro que todos queremos la unidad y debemos estar todos juntos. Pero lo que sí es cierto de que los condicionantes que se hizo cuando se creó la, la plataforma son estos, y son hoy por hoy inamovibles. Eh, si pedimos unidad es muy fácil que los sindicatos se unan a la plataforma, que asuman las reivindicaciones de la plataforma, de la coordinadora. Es muy fácil, tan fácil como eso. No, no, vamos a ver, Compañero, si su... compañero, no. no, no. compañero, compañero... compañero. No, no, no, no, no. Estamos, estamos hablando de unidad, queremos unidad. Parece ser que eh, quiere o queréis que la coordinadora asuma lo, el tema de los sindicatos, ¿Cómo lo llevan los sindicatos, que, que nos unamos a los sindicatos. ¿Por qué no son la contra? Porque los sindicatos no se unen y asumen las reivindicaciones de la plataforma y se olvidan de sus siglas. Es tan fácil como eso. Se puede contestar y con esto yo creo que ya es el final. No, no, no. Ya, ya está todo dicho. Nosotros podemos suscribir absolutamente todos los puntos, menos temporalmente, no dar el salto radical, pero lo consideramos imposible. Sí, Plantarnos no, no en los de 1080 de salario mínimo interprofesional. Ese es el único punto. Si eso entra al 100%, entonces está todo dicho. No hay más que hablar. Vamos a ver, eh, los de los 1.080 euros no es un salto de aquí a mañana, no lo estás leyendo bien o no sé qué información es la que tienes. De todas maneras, independientemente, eh, vamos a quitar ese punto. Eh, ¿Comisiones Obreras y UGT estarían dispuestas a no ir bajo las banderas de Comisiones Obreras y UGT e ir eh, solamente como plataforma en defensa de las pensiones? Renunciando a, a, a las banderas de comisiones sobre UGT SUGT, porque aquí la mayor parte de la gente también estamos en sindicatos, pero no vamos con la bandera de nuestro sindicato, estamos defendiendo las pensiones públicas. Eso es que yo eso lo veo muy difícil lo de las banderas porque son más de 100 años de historia. Claro. Bueno, oye, eh, me, me, me, pues me, vais, me, me vais a perdonar. Me, no es el tema que me, me, quería, to, me toca Me ah. toca hablar y me vais a, me vais a perdonar. Eh, me vais a perdonar que corte. Que corte esta discusión por un motivo, es decir, no es ni el sitio, ni el lugar, ni el momento. Eh, eh, eh, la coordinadora convoca una asamblea en Santander, en Santander, para formalizar como tal esta plataforma y que esa plataforma sea la que dirija la acción, las acciones y las movilizaciones y todo lo que sea necesario hacer aquí en aquí en Santander. Es una asamblea abierta y es para eso. No tiene otro no tiene otro fin. Entonces eh, yo os pediría que cortemos ya el, el tema este y que pasemos, que vayamos avanzando en cuestiones de cómo creemos que puede funcionar mejor la asamblea aquí en Santander, eh, etcétera, para terminar ya, eh, luego en, en su momento, pues elegir a los portavoces, portavo o, las o los portavoces, etcétera, ¿no? Todo lo que, lo que, pero que a eso hemos venido. Hemos venido, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que defendemos, lo sabemos. Entonces no, no, no debemos perdernos por ahí, porque aparte no es el sitio este, no es el sitio este ni, vamos, cómo va a decidir aquí la Asamblea de Santander lo que vamos a hacer la, en, en toda en todo España. Pues no. Bueno, lo que necesitamos... Yo es que casi preferiría no seguir hablando para que fuerais los de Santander ya los que los que digáis lo que, cómo creéis que puede funcionar esto y cómo hay que hacerlo y estas cosas. Pero bueno, en principio lo que necesitamos es eh, que por las personas que están aquí se refrende, se refrende el programa de reivindicaciones de la de, de la coordinadora estatal. Creo que lo conocéis todos, en los basados en todos los sitios está colgado el bloque social, el bloque, el bloque económico y el bloque legal, donde especificamos las medidas económicas, las medidas legales que, que pedimos y, y las medidas sociales que exigimos. Eso es fundamental, eso es fundamental en el sentido de que eh, es lo que nos une a todos, es el mínimo denominador común que tenemos en todo el Estado. Entonces es muy importante estar, estar de acuerdo en esos puntos, que creo que no que, que no hay mucha, mucha dificultad en ello. Y luego la otra parte es organizarse como asamblea, ya oye, que te, los que tengan que coger aquí la, las riendas, el, el dotarse del medio de los medios de comunicación. Entre ellos, la comunicación con la coordinadora, la comunicación con la coordinadora estatal, etcétera. Todo ese tipo de cosas que, que hay que hacer para que esto pues, funcione como una cosa, como una plataforma más. Vamos a ver, de, la, de los compañeros... Aquí hay bastante gente de Santander. Sí. Era para... Bueno, yo no sé de dónde has recibido la información, de dónde te ha llegado esa información, pero la Asamblea de, Sant de Santander de Pensionistas en Defensa de la de las Pensiones Públicas ya existe. Por lo tanto, creo de que tratar. ya existe y no es que ya exista, y forma parte de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la cual se le mandó toda la documentación que pedía y en la cual se tiene contacto con ella también. Entonces, lo que sí es cierto es que no sé el pretender, el volver a crear una cosa que ya existe. No lo sé, no lo sé de dónde te ha llegado la información de que no existía. Porque a mí me llega directamente, o sea, a nosotros nos llega directamente desde, desde la, la estatal toda la documentación que te pueda llegar también a la coordinadora, porque formamos parte de la coordinadora estatal en defensa de las ciudades públicas el sistema público de pensiones. Es lo único que puedo decir, entonces es que me sorprende el oírte hablar así en esos términos. Me sorprende porque yo quería que sí que tenías conocimiento de la existencia... ...porque prácticamente fue una existencia muy paralela la que hicimos porque realmente de Manolo Cabello me llamó desde Madrid precisamente por eso también diciendo que estaba surgiendo otra y que era absurdo el hacer dos y no sé qué y entonces cuando se clarificó que la que estaba surgiendo era la coordinadora de Cantabria y nosotros nos limitábamos únicamente exclusivamente a Santander. Es lo único, es dar, pasar esa información simplemente en la cual en esta Asamblea de, de, de Pensionistas Santander ya se eligió un vocal y ya hay un organigrama y todo. Ahora, si se quiere echar para atrás eso y, se, y salir otra nueva, yo creo que debería ser la gente que forma parte de la Asamblea de Santander la que debería hablar. Yo hablo como una persona simplemente que forma parte de esa Asamblea y nosotros no nos hemos reunido todavía, lo cual da pie a que después de esta Asamblea nos tengamos que reunir y hablar del tema. Yo, yo, si queréis, eh, eh, yo, si queréis, os, os doy la, la explicación del por qué se convoca esta asamblea. En el día de la concentración en Santander, eh, vienen mmm, bastantes, bastantes compañeros que eh, nos preguntan por la plataforma, eh, que, que, cuál es la plataforma, dónde está la plataforma, que quién pertenece a la plataforma, etcétera, ¿no? y nosotros hacemos una, la, la gestión que, que hacemos allí es con un compañero que está presente, que creo que es Manolo, tomar los datos y digo, ¿te importa que te pongamos en el WhatsApp? Todo esto, ¿no? Y empezamos a, se, a seguir trabajando y para la convocatoria de la, de la concentración siguiente, no tenemos ningún conocimiento de nada, de nada. Incluso la compañera María, que es de Santander porta y elegida portavoz en la asamblea del 3 de abril o portavoz, perdona, en la asamblea del 3 de abril, no tiene conocimiento de que se haya hecho una asamblea abierta en el cual se hayan elegido, a la, eh, se hayan creado, una, la, se hayan aceptado las normas y se hayan creado o, o se hayan elegido los portavoces, etcétera, etcétera. A nosotros nos llega un WhatsApp que dice que se crea la, la marea de pensionistas de Santander, que apoya a la coordinadora estatal, no, que apoya la concentración y nada, más, y nada más. Ante esa situación, pues hemos convocado una asamblea en la cual no hemos escondido nada, no hemos escondido nada, es decir, Luis Valor está en representación del grupo de esa gente que se reunió en su momento, está en, en, en la mesa y está en el WhatsApp de organización, está en el WhatsApp de organización, aquí no se esconde nada y lo que queremos es que todo el mundo que quiera participar, que participe, que participe, que, no se, eh, que se apoye sin ninguna duda la coordinadora de Cantabria y que se acepten los, las normas de la coordinadora estatal. Y no, y, no hay más, y no hay más historias. Esta es una asamblea abierta. Y luego, para terminar, ahora que levanta la mano el compañero Manolo, yo intenté hablar, antes de la convocatoria de, estas, de, estas asamblea, de esta asamblea, intenté hablar con, la, con, con Luis Valor, y, eh, mandé un WhatsApp a, a la general diciendo necesito hablar con los compañeros de Santander y no me contestó nadie. Eh, llamé telefónicamente, a Luis Valor y a Manolo, que eran los dos teléfonos que tenía. No me contestaron nadie. Luego, por la tarde, me llama Manolo. Hablo con él, hablo con él. Le digo, vamos a ver, que tenemos un problema. Digo, que aquí eh, hay mucha gente. Y, y lo que me dijo, palabras textuales. Puedes considerar que la plataforma de en Defensa de las Pensiones de Santander no está creada. Esas son las palabras textuales que me dice Manolo. Ante eso, en la rueda de prensa que dimos, al día siguiente me parece que fue la rueda de prensa, el, todos los que estábamos allí hablamos: mirar, pasa esto, tenemos que hacer algo. Y a raíz de eso convocamos esta asamblea. ¿Vale? Con toda esa información. Y no y no creo que haya escondido nada. Vamos. Y no hay ningún problema. Bueno, la Efectivamente, las cosas que has yo creo que estoy de acuerdo. ¿Cuál es la situación que se crea? Yo, en el proceso este de creación de, lo de Santander, solo he estado en una primera asamblea que se hizo, no sé si era la primera o la segunda, pero yo no sé si había habido alguna otra con anterioridad, y en esta asamblea, bueno, efectivamente, se decidió el nombre, se decidió aceptar la, la, todo en el registro de la coordinadora, etcétera, etcétera. Y se decidió apoyar también la concentración que en ese momento estaba convocada por la coordinadora eh, y de hecho asistimos, bueno, asistimos unas cuantas personas a esa, a, esa, a, esa, a, esa, a esa concentración. Fue cuando yo hablé directamente contigo porque, bueno, hablé con Luis, Luis me pasó, me dijo que tú eras el coordinador y tal, y un poco hablamos y pedí te el teléfono para estar en el grupo ese de, de WhatsApp. La, con, vosotros tenéis convocada precisamente, no sé si aquí o en, la, o en Cisneros, en ese momento una asamblea general el día 3, sí, está. El día 3. entonces yo no podía asistir a esa más que lo, lo dije aquí, se lo había dicho ya a Brutador se lo había dicho a, a Juanillo, que estaban en esa y les planteé que vinieran aquí y que un poco eh, bueno, se, eh, se, se plantease lo que se está planteando en definitiva hoy no es decir, un reconocimiento mutuo de, de, de la de las dos eh, situaciones. Al parecer eh, ni Juanillo ni Luis, o no sé si Luis vino pero no estuvo el tiempo suficiente eh, la situación no se aclaró en, ese, en, esa, en esa asamblea yo no sé en qué, qué términos quedaría después de eso fue cuando tuve la conversación contigo yo viendo que no se había aclarado nada, que no había venido gente aquí pues simplemente te dije lo que acabas de decir es decir, yo creo que aquí no hay asamblea, hemos hecho esta pero no, no, no se ve que esto funcione y que tenga ningún tipo de... Entonces la, la situación quedó en esos términos y, y un poco a la, a la idea de que efectivamente que de alguna manera no reconozcamos que se forme la asamblea y a lo mejor es igual, porque lo que yo creo, y en ese caso no estoy de acuerdo con, con Luis, es que no pueden existir dos cosas. O sea, la, la, tiene que haber una sola, una sola organización y a mi entender debería ser un coordinador, porque, ¿no? porque en Santander no hay suficientes miembros para formarla es lo que yo he visto, vamos, hasta ahora. vamos a ver, aquí eh, si, yo creo que no tiene que haber ningún problema si, entre la gente que está eh, aquí de Santander, yo creo que lo que se debería de hacer ahora, primero eh, tomar nota ...de todos los que estáis en Santander, de todos los que se quieren comprometer en Santander, etcétera... ...tomad nota de todo eso y que esos formen la, la Asamblea de aquí. Es decir, yo, yo no soy de Santander. La segunda parte sería elegir uno o dos portavoces, como se ha hecho en la Asamblea General... ...y que esos, y es que esos portavoces, que además pues jueguen el papel un poco de coordinarse con el resto de, de plataformas y a partir de ahí es el trabajar, Entonces es que lo, está todo escrito ya no es lo que yo es lo que yo quería decirte antes, es que no, no veo, yo digo lo que dice Manolo y lo que yo es que no veo claro lo de la plataforma de Santander porque en ninguna de las reuniones o asistido o se ha ido y no no está definida, no, por eso es por lo que hemos convocado esto y claro, la, vamos, yo pienso que la plataforma de Santander pues se tiene que comprometer, igual que se han comprometido las demás con, con plataformas, con su portavoz o portavoces, en estar en contacto con la, con la general de Cantabria y, y, y coordinarnos entre todos. Si no es más, es, el tema es ese, es que o hay o no hay, es que está, no, no se ve claro que haya nada en Santander. Por lo menos la coordinadora de Cantabria, que es la que está formalizada con la estatal, no tiene conocimiento que tenga nada, nada en la plataforma de Santander. No, hay, no tenemos conocimiento de nada. Ese es el tema, nosotros. Y las cosas hay que hacerlas como se están haciendo ahora, con una, una asamblea general de Santander y que decidan los de Santander. No la coordinadora, ni los de Pontejos, ni los de Solares, los de Santander, que son los que van a hacer la plataforma. Hello. José. Bueno, yo puedo decir eh, la experiencia que hemos tenido. Yo pertenecía pues, a la, la plataforma de Laredo Zona Oriental y decidimos hacer la plataforma de colines y simplemente, el otro día, en la concentración, eh, al final, dijimos, bueno, que esté interesado en formar parte de la mesa, de la plataforma, que venga a hablar con nosotros. Nos juntamos siete personas. Pues vale, nos dejaron una sala, eh, el ayuntamiento nos dejó una sala para reunirnos, estuvimos hablando y creamos la plataforma. No quiere decir que esa, esa, esa plataforma sea la definitiva, esa, esa mesa. Se puede añadir más gente, pues se puede marchar. Pero bueno, la, la mesa de la plataforma está hecha. Pues a, a funcionar así, simplemente no hay que complicarse tanto la vida. A partir de ahí se, se va funcionando, se, se compra <coughs> un portavoz o se hace falta o dos o los que sean y se va funcionando. Y si se añade más gente, pues mejor. Pero yo no, no lo veo tan complicado hacer una mesa un, de, de una plataforma de, de la gente que estáis aquí en Santander. No lo tan complicado. Hay que empezar a funcionar de trabajo, es fácil. Muy ver, bueno, yo quiero hacer una pregunta porque no veo un poco, me igual un poco y así me aclaro. Estas plataformas que se forman localmente, Santander, Colindres, Laredo, Castro, quien sea, dependerán de la de Cantabria, ¿no? Claro. eso es. Y a su vez. No, claro. que estar unida. Y, y a su vez las de las comunidades pertenecen a ah, la zona. eso es. Sí, sí, no, es que hay miedo, tiene que ser una unión. Es como una de que se va extendiendo. Sí, sí, pero Cuanto más, problemas, más, problemas, más sí, sí. a Martín, mejor. Sí, sí. María. Vale, eh, a ver, yo estoy de acuerdo con Manolo en que evidentemente no puede haber eh, dos plataformas diferentes. Pero Santander necesita eh, una mínima infraestructura para salir, eh, si vamos a salir todos los lunes, para <ríe> aguantar pancartas eh, y hacer ciertas cosas que se necesitan allí. O sea, que eh, es necesario, si vamos a salir los lunes que de aquí salga eh, una asamblea de Santander eh, que dependa de la coordinadora de Cantabria porque si esto este barrio no sale el otro no sé dónde no sé qué eh, dos personas es imposible eh, que agarremos una cosa la otra o sea una infraestructura necesitamos que sea pequeña en un principio bien ya crecerá pero vamos se si necesita salir de aquí una mínima infraestructura para podernos mover sí, yo digo una cosa si, si es que no es difícil, estáis pues aquí, podéis ya empezar a andar y, y, y la gente que venga, pues que se vaya sumando. Pero yo creo que no es tan difícil. La sí. gente que estáis aquí, si estáis convencidos de que aquí se tiene que crear algo pues, de Santander, echar a andar y luego la gente que esté por ahí, que se quiera sumar, que resulte. Es, es que yo no tan difícil. Es que si no, aquí no se va a echar a andar, ¿eh? así tan fácil. Sí. No, no, no, nadie. Bueno, vamos a ver, por avanzar, eh, todas las personas de Santander aquí que forman, que quieren formar parte de la plataforma, estáis de acuerdo con el, con, la, con el bloque reivindicativo de la coordinadora. Si hay alguien que esté en contra, que lo diga, que lo diga ahora es decir, de los que quieren formar parte de la coordinadora, es decir, una de las bases es estar de acuerdo con las reivindicaciones. ¿Eh? O sea, se da por hecho que todos estamos... No, a ver, eh, yo estoy de acuerdo, salvo pues, eh, que, bueno, yo creo que eso no va a salir, pero está ahí en, la, en el escrito, en la, en la solicitud que dice que reclaman 40 años de trabajo para tener la pensión máxima. No. O lo, lo entiendo más. Lo entiendo más. Dice que el que tenga 40 años de cotización sí. se pueda jubilar con 60 años sin perder nada porque tú ahora con 40 años de, de cotización, de cotización no, no, porque tú ahora con 40 años y 60 con 60 años de edad y 40 años de cotización te puedes jubilar o te podrías jubilar no, no, te, puedes. no te puedes jubilar pero en caso ¿Qué de que ha a mí? bueno 47, tenía 62 y pero vas a llegar a, vas, y vas a llegar a los 63 con ¿Mm? 42 años de cotización y vas a perder un, un 13,5% un 8 por año un siete pico por año. ¿eh? Entonces, el tema está con 60 años y 40 de cotización. Que te puedas jubilar sin perder nada, con el 100% de la pensión. Esa es la demanda. Y los que lo hayamos perdido de otra manera son ya créditos de al futuro. Sí, sí, ya. los que Y los que se van a jubilar, que le va a joder el tema de Zapatero y eso, pues... Hasta que salga el día. Hasta que salga Bueno, pues yo creo que la siguiente parte debía ser, debía ser que, que os pongáis de acuerdo, todos los que estáis aquí de Santander, que os pusierais de acuerdo en, en nombrar el coordinador, el que va a estar de representante en, en la mesa, si, si es uno, si es dos, por pues si acaso falla uno, estar otro, lo que sea. ¿eh? Y, con, y, y eso ya sería bastante, bastante importante, decir, porque a partir de ahí... Es decir, pues bueno, pues hay un, el compromiso de que esa, la persona o las dos personas que estén en, en, en el grupo de organización de la coordinadora de Cantabria. Es decir, aquí no es que dependan las plataformas locales de la coordinadora de Cantabria. La, las plataformas locales forman la coordinadora. ¿Vale? No sé si me decir. Sí, sí, ¿Sí? Lo, importante es, lo importante es lo que se hace en cada sitio, en, lo, en las localidades. Eso es lo importante. Lo otro es, pues. Pues seguir aglutivando. ¿vale? Luis. Aquí hay un hecho concreto que es que antes lo has definido tú muy claro. Y es que simplemente si por el hecho el de no haber habido relación entre la asamblea de Santander con la coordinadora de Cantabria, eso no da pie a crear algo que ya está creado. Lo que esto da pie es a que esa relación se inicie porque eso está, está nombrado ya, hay, se ha hecho, se ha reunido ya, está aprobada ya por esta asamblea, está aprobada ya la tabla reivindicativa. Volver a aprobar otra vez lo mismo y las mismas personas prácticamente me parece hacer un doble trabajo, un doble sentido, o sea, no tiene sentido hacer dos veces la, dos veces la misma cosa. Aparte, que te lo he dicho antes también y lo vuelvo a decir aquí, antes yo nosotros cuando nos constituimos, eh, yo estaba en, tenía eh, conexión con el, con el estatal y me dijeron los requisitos que había que mandar para formar parte del esto y yo los mandé, están allí, como es el, el primer acta, como es varios documentos, para ver quién es vocal, para ver que todo, y lo mandé. Ahora, si queréis seguir adelante por el hecho de ese... Pero me parece absurdo, yo creo que lo, lo razonable lo razonable para mí eh, es en esto, oye, existe tal, se inicia una relación y se empieza a funcionar como se debería haber estado funcionando hasta ahora, que yo no sé por qué no se ha funcionado hasta ahora coordinadamente, yo no tengo ningún dato, no puedo aportar ningún dato y no puedo decir por qué no se ha funcionado coordinadamente. Ahora, yo yo, es mi forma de verlo porque ya esto implicaría que de nuevo tendríamos que coger, ponemos en contacto con el estatal y decirle, oye, retira la documentación que te mandé en su día, porque ahora ya no somos, ahora es otra cosa. No sé, no sé cómo lo veis. No, vamos a ver, que es que no es una cuestión de burocracia, si es una cosa tan sencilla, es decir, eh, yo creo que aquí no hay ningún problema ...porque tú continúes siendo el portavoz... ...de... ...que aquí no es una cuestión personal... Si, a, ...si aquí lo que hay es una, una cuestión de... ...de transparencia... ...y entonces... ...si y aquí se ha convocado mucha gente... ...hemos venido poquitos... ...pero se ha convocado a, much, a mucha gente... ...más de los que os pensáis... ¿eh? Y, ...pero hemos venido poquitos... ...y las cosas se hacen con transparencia... ...y si, y, si no hay ningún problema... En, en, si no es un problema burocrático de un papel que se manda y que se trae, que, que, el, que el, el papel aguanta todo, ¿eh? el papel aguanta todo. El problema no es el papel, el problema está de que hay, aquí hay compañeros y compañeras que han querido participar y no han podido participar. Y no han podido participar. Y entonces este es el momento en que todo el mundo que está aquí se junte, de, se, eh, eh, se definan los objetivos de, de aquí de Santander, cómo quiere hacerlo. Cuántos carteles vamos a poner para el lunes si, y, y todo este tipo de cosas. ¿Y quién va a ser nuestro portavoz? ¿Y quién va a formar parte de la, de, de la coordinadora en representación de Santander? Y eso es una cosa muy sencilla, que si nadie quiere poner los nombres pongo yo nombres en la mesa, que no tengo ningún problema. Es decir, yo ahora mismo hay dos personas que están en la que están en la coordinadora en, la, en, en el foro, por decirlo de alguna manera, organizativo de la coordinadora cantabria, que son Luis Valor y María. ¿No? los dos de Santander pues si sí, no tengo ningún problema que continúen los dos yo no sé quién podrá poner algún problema ahora y seguramente nadie podrá poner podrá, porque no es un tema de personas, es un tema de que se elija a la gente a ver ¿habéis perdido la palabra ahí atrás? a ver, vamos a ver yo creo que lo tenéis fácil, yo creo que es un problema no sé cuál es el problema, es que no veo el problema es o sea, que alguno creo que va por el ahora Cántabra es la que tiene, no la que tiene que nombrar a la asamblea, pero sí la que tiene que estar a ver qué quiere ser miembro de esa asamblea. No porque me lo den, sino porque tienen que estar físicamente, donde están. Porque no los voy a participar en ningún sitio, ni están en, en la, ni están en las concentraciones ni están aquí. Si están aquí, pues que se nombre y ya está. Mira, mira ella portavoz, el otro presidente, el otro local, el otro no sé qué, pues ya está, es muy fácil, pero lo que tenéis que hacer es ponerlo no decir, no, es que ya está hecho no, está hecho lo vamos a hacerlo aunque se trata con las Pero, personas porque la coordinadora canta Cántabra no puede estar sin una asamblea es que se ha hecho primero la asamblea y después la coordinadora es que no es así, es que primero hay que hacer la coordinadora y luego la asamblea no podemos primero hacer el tejado y luego el cimiento para casa yo yo creo que está fácil Sergio vez Sergio yo, yo creo que, vamos, que se ha partido más ya desde un principio, no, porque lo lógico era haber es una asamblea abierta en Santa Ter, como se ha hecho en Dorra Vega, como se ha hecho en muchos sitios, para luego poder elegir a la gente que pueda salir ahí. ¿vale? Entonces yo creo que esa es la formalización, que no se ha hecho bien, porque no ha dado a pie que participe mucha más gente. Entonces eso yo creo que es el, el, el, el, el, el entramado que hay. no. Entonces bueno, lo que se pretende con esto es formalizar eso y que la gente que quiera participe. Pero como se ha hecho de la forma que se ha hecho, se ha hecho, yo creo, para mí, mal. Sí, igual que se ha hecho un Camargo, en principio, pues se ha repartido cabillas para hacer una asamblea. Y de la asamblea esa que salieron, 50 60 personas que vinieron, de ahí partió de que se es una plataforma. Pero es algo abierto, claro. No, no, no fuimos cuatro amigos y nos juntamos y lo hicimos. Porque nadie se enteró aquí en Santander, Luis, ese es el problema. Que había esa asamblea. Es que en ningún momento ha habido eso. Entonces yo creo que eso es lo que se ha generado aquí para que al final se tenga que hacer este tipo de asamblea. Si no yo creo que esto estaría que no, no hubiera venido al lugar. Manolo. No, eh, Vamos a ver Sergio, me sorprende oírte decir esas palabras. Además, realmente me sorprende. Mucho además. Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué es lo que marca una asamblea abierta? ¿El número de gente que asiste? o que la gente conoce de tu alrededor que se iba a celebrar esa asamblea. Esa asamblea se celebró en tu sindicato, y tú lo sabías. Igual que tú lo sabías, lo sabía mucha gente. Que no fuesen 40 personas, o que no fuesen 80 personas, o que no fuesen 30 personas, no quiere decir que no fuese una asamblea abierta, porque allí fue gente, y de cuatro amigos nada, porque yo allí, al único que conocía era Juanillo, los demás que fueron no conocía ninguno. O sea que ya ves, que cuatro amigos. ¿Eh? Y fue abierta, y se creó como una asamblea abierta, y se hizo todo, y se hizo todo el reglamento, y se hizo todo lo que estáis diciendo aquí de ahora, de, apro de, de, de aprobar las tablas reivindicativas, de nombrar a, a eso, se hizo todo, se hizo todo. Lo que pasa es que no fueron 40 personas, no llegó a una docena de personas. Pero eso estaba y estuvo, y se, y se mandaron whatsapp a la gente, y se mandó a las organizaciones, y se mandó, ¿cómo qué? Tiene la palabra, no, no palabra Manolo. Sí, efectivamente, la asamblea que se convocó aquí, por lo menos la segunda, fue una asamblea abierta. Se mandó a todas las organizaciones la, la convocatoria. Por lo tanto, fue una asamblea lo más abierta que se pudo hacer en el, en el nivel de convocatoria que teníamos en ese momento. Lo que sí estoy de acuerdo, claro, es que efectivamente se estaban creando dos cosas simultáneamente. Y entonces no estaba, no estaba claro todavía lo que iba a pasar, ¿no? Cuando se crea la, la, la coordinadora, pues bueno, Santander hace una segunda, una segunda asamblea, van siete personas y se ve que la cosa, bueno, hay que tratar de entrar en contacto con la coordinadora. Y es lo que he dicho antes, entonces el día 3 había sido la oportunidad de haberla, de haberla hecho y no se creó ahí. Bueno, entonces, eh, un poco por ir al final, ¿no? por ir un poco a lo que se estaba pensando. Yo creo que efectivamente existe esa asamblea, existe esa asamblea, y existe la coordinadora. Lo que hay que hacer en este momento, y lo estaba planteando Luis, pues es eso, es decir, simplemente un reconocimiento mutuo en el cual los representantes, que pueden ser efectivamente los que se eligieron en su momento en la Asamblea, pues forman parte ya de la coordinadora y nos dejamos de, de, de leches. Es decir, hacemos las reuniones que haga falta aquí en Santander, que se convoquen eh, y, y, y trabajamos. Y ya está. O sea, no hay. Yo creo que ya no hay más. Yo creo que Sergio. Digo, que no quiero que esto se convierta en un riferraje, ¿eh? no es contra nadie. Pero tengo que decir que yo, toda la gente de mi entorno, nadie se enteró, ni que hubo ni la primera ni la segunda asamblea, ni organizativamente, a nosotros no nos ha llegado nada. Es decir, igual que para la coordinadora, sí que nos llegó correos de que se formalizaba o que iba a haber una reunión para convocar a esa coordinadora, y nos llegó tranquilamente. Es decir, para nosotros no nos ha llevado nada, a nadie de santander Es que aquí nadie se ha enterado, y aquí hay gente que venimos de movimientos sociales. Que más o menos, hombre, no es que seamos desconocidos, pero en el ámbito nos conocemos, pero en ningún momento nos llegó ninguna comunicación de que aquí ni hubo ni la primera ni la segunda asamblea. Por eso digo que no sé a qué gente le, le habrá llegado, pero a mucha gente no le llegó. Eso es lo que estamos diciendo nada más. Si no pongo en cuestión ni que esté tú de portavoz, ni que esté uno, ni que esté los otros, sino que no se ha hecho como se tenía que haber hecho. Nada más. María... A ver, eh, yo creo que al final aquí estamos debatiendo algo que no nos va a llevar a ningún lado. Eh, en la asamblea del 3 de abril, que Luis sí estuvo, estuvo además aquí arriba en la mesa, eh, una de las cosas que se dijo para que se crearan las diferentes asambleas en las diferentes localidades, que hubo, había gente de otros sitios, que así lo iban a hacer era, por un lado reco tenías que estar de acuerdo de todos los, con todos los puntos de la Coordinadora Estatal y eh, el segundo punto era que reconocías como interlocutor a la Coordinadora de Cantabria y todas estábamos dependíamos de la Coordinadora de Cantabria. Si todo eso estamos de acuerdo, pues ya aquí se vota, quienes queramos eh, participar de ello participamos y ya está. Pero no vamos a estar aquí dando vueltas, dando vueltas para llegar a nada. Pues yo, yo lo que pediría es que la conversación ahora la deberíais de tener nada más los que sois de Santander. Es decir, lo, los que te, eh, levantad la mano los que pertenecéis eh, a la coordinadora aquí en Santander. Bueno, yo no pertenezco porque me he enterado no he salido Bueno, no, no, de, de que seáis de Santander aquí en la Asamblea. Levantar la mano y si seáis vosotros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, los, los nueve, pues los que dos que se, entran. Eh, 9. ¿Vosotros sois de Santander también? Sí Los 11 Pues eh, vosotros 11 de Santander Sois los que tenéis que Yo os diría que, que os juntéis ahí Que nos apartamos nosotros un poco Y os ponéis de acuerdo en el tema de, de Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a empezar a trabajar ¿Y quién? Y, ¿Y quién? Aquí, lo, aquí? Poneros, poneros cómodos todos aquí arriba a sentaros por aquí. ¿Pueden? ¿Pueden? Buenas. Estamos, a ver, tendríamos que relojar los nombres.